Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre menores y publicidad online. Se calcula que un ciudadano recibe entre 1.000 y 5.000 impactos publicitarios al día y el segundo canal a través del cual lo recibe es internet. Y en internet, como bien sabemos, no solo hay adultos sino que también hay muchísimos niños de los cuales el 95% se pasa la mayor parte de su tiempo viendo vídeos online. Esto quiere decir que recibirán muchísimos impactos publicitarios que en muchos casos afectan a su estilo de vida o incluso a su manera de pensar. ¿Qué podemos hacer nosotros los padres al respecto bueno en primer lugar educarles en un espíritu crítico que sean críticos ante toda la información y todo el contenido que van a recibir a través de internet para ello desde gatti nos proponemos la educación digital familiar que tenéis a vuestra disposición en nuestra página web y también os voy a dejar por aquí un vídeo donde os hablaré de qué políticas y qué leyes se aplican para proteger al menor respecto a la publicidad online espero que os sea útil Muchas gracias por estar ahí y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.